Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y hoy estamos en una nueva video reacción de algo que os gusta bastante a vosotros Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de un amigo que ha hecho de Gamble. Su canal está en la descripción y hace unos vídeos bastante buenos Así que si os interesa, lo tenéis por la descripción y echarle un vistazo a su canal Así que vamos a ver... Top 10 escenas más perturbadoras de Gamble. Así que ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción, mi Instagram y mi Twitter Así que sin más dilación vamos a pasar con la video reacción Pues bueno, ya tenemos aquí el vídeo, solo queda darle al play, así que que comience este vídeo. El canal se llama Touch de Cuenta, vamos a ver Vamos a dar un poquito el culo. que un poco alto, ahí está vio la luz en mayo de 2008 y desde entonces se convirtió en una de las caricaturas más queridas de Cartoon Network. Y con justa razón, ya que el increíble mundo de Gumball es una caricatura bastante divertida y entretenida. En cada episodio vemos nuevos personajes y bastante comedia. No obstante, existieron momentos en la serie que se convirtieron en algo perturbador. Tanto fue así que los ejecutivos se vieron en la necesidad de censurar dichos momentos. Y es por eso que, hoy, te presentamos 10 escenas más perturbadoras y censuradas del increíble mundo de Goomba. Parte 1 Antes de empezar, ahora sin más preámbulos, empecemos. Las novias tóxicas son el pan de cada oh. día. A estas chicas se les caracteriza por tener una irracional posesión con su pareja, limitarle todo tipo de actividades, vigilarlo a cada rato y obligarle a solo estar con ella. Parece chiste, pero no. La novia es el episodio 19 de la cuarta temporada del de increíble mundo de Gumball. Aquí vemos a la abusiva Jamie obligando a Darwin a ser su novio. Esto luego de tener una charla con Alan, en la que descubrió que tener una relación con una persona puede ser maravilloso. En el resto del capítulo se la pasa limitando a Darwin sus actividades con ¿Qué? su hermano, obliga a los demás a hacer lo que ella pero quiere no sé. e incluso aleja a sus amigas. Goomba no sé si esto lo ha echado Thomas en o sea, los canales y él, eso. Es que motiva no sé. a Darwin a terminar su relación. Desafortunadamente, esto es contraproducente, ¿Ojo? ya que, sin querer, Gumball termina siendo también el novio de Jamie. Asustado, corre no. despavorido de ella e intenta alejarse lo más posible. Y es que ella es realmente un problema. Al inicio del episodio, se censuró una escena bastante perturbadora. Eso no es lo que te di. <risa> No. Estoy de humor para bananas. Pero no, tener... no, lo siento, no te gusta con corteza, ¿verdad? No sandwich. Me... Es cierto, ambos personajes ¿Qué? a los que fastidiós son comida, pero la diferencia es que aquí tienen conciencia. Oh, o sea, se ha cortado y ¿Qué? El cachorro, Nunca es el lo había visto. quinto episodio de la tercera temporada y el número 81 en general de la serie del increíble mundo de Gumball. Gumball, Darwin y Anaís finalmente reciben el cachorro que siempre quisieron, excepto que en realidad es una tortuga. A partir del minuto 6 con 36 segundos vemos a la tortuga completamente seca no. y con un aspecto muy escalofriante. Esta escena se censuró en toda Latinoamérica porque obviamente asustaría mucho a los niños por el aspecto de la tortuga que se supone estaba muerta. Oh, to to no puede ser. Talk. esto. Pero yo no me acuerdo, me acuerdo de ver estos episodios. ¿eh? El director Brown es uno de los personajes de... más frecuentes en la serie. Su relación con la ah, señorita Simian ¿eh? no es ningún secreto. De hecho, en varios capítulos se les ve esto, mostrándose sí. cariño sin importar quién esté cerca. Este hecho ha provocado que... En más de una ocasión. A ver si me acuerdo me de algún sensule. episodio. Un ejemplo de esto es lo que pasa en el capítulo titulado La carga. En un inicio, vemos al director depilándose para estar más atractivo, cosa que no resulta bien. Simultáneamente, llama a Gumbal y Darwin para que cuiden a la mascota de la escuela, un hámster viejo de nombre Chris Morris. Luego de otorgarles dicha tarea, la señorita Simian entra a su oficina. Y es en ese momento cuando vemos lo siguiente. Por romance. No. Mm. Sí, con Darcy Romance se refieren a... Sí, fue debido a su referencia sexual que se censuró en Latinoamérica. Pero esta escena no fue la única que se censuró de este capítulo. Más adelante, cuando Gumball y Darwin se encariñan de lo que no. creen es Chris Morris, vemos una escena bastante incómoda. ¡Eh! ¡No! No. El hámster. Ay dios mío. De pelo del director. Toma, de no. El capítulo nos muestra de qué partes del cuerpo todo ese bello pudo provenir. Eh. La versión lanzada en Netflix. Todo esto está censurado. Si no me crees, puedes buscarla. Explodó, o sea, se cargaron a la mascota. ¿Qué? La disculpa, es el episodio 11 de la segunda temporada, el episodio comienza con la señorita Simian, inicial docente, cada vez que se da vuelta el jadeo de niños, a disgusto que hacen todo lo posible para bloquear la vista fea. Gombal y Darwin decide escribirle una nota y convertirlo en un avión de papel para tirar a ella. En el minuto uno de los ¡Qué 30 mala segundos suerte. se censura una parte de la señorita Simia cuando se le ve el trasero por acercamiento. Por esto recibió muchas críticas la empresa. Lograron censurarlo, pero era demasiado tarde. Muchos niños no me acuerdo muchos de esto, ¿eh? no vieron. Oh, De momento no me he acordado de ningún episodio, o sea... No sé. Esta escena, anteriormente ya la había puesto en otro video. Pero al ser escenas censuradas exclusivamente de Gumball, entra en este top. El episodio se titula... El abrazo. En un inicio, vemos a Darwin previniéndose de todas las acciones de Goomba. Como las muecas que hace, lo que está por decir y sus movimientos. Goomba se molesta por eso y le pregunta a Darwin por qué lo hace. Este le menciona que es una persona bastante predecible. Y que sabe de memoria qué es lo que hará. Molesto, Goomba hace todo por demostrar que no es predecible. Esto incluye meterse en situaciones innecesariamente incómodas. Como saludar al chico salchicha. Aunque no se llevan bien, Goomba lo termina invitando a una llamada. En donde las cosas se salen un poco de control. ¿Cómo? Obviamente, esta escena fue censurada. Ya que se prestaba a malas interpretaciones. Ah. La música que pone. Para ver la segunda Pues bueno, ya ha terminado el vídeo. La verdad que ha estado bastante, bastante guapo. La entonación que pone y demás, y su amigo pues también lo ha hecho bastante, bastante. Tenéis el vídeo por la descripción junto con el canal del chico que ha hecho esto. Y contadme por los comentarios qué os ha parecido este vídeo. A mí la verdad que me ha parecido bastante interesante porque muchos de estos capítulos, por no decir todo. Nunca los había visto cuando ha estado en los canales de televisión Y cuando era más pequeño pues no había visto esta clase de, de capítulo Pero bueno, contadme por los comentarios qué os ha parecido el vídeo Dejad un pedazo de like si os ha gustado este vídeo Regaladme una suscripción si os ha gustado este vídeo y si te gusta mi canal Y ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción así que... Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Como siempre, like y y hasta la próxima